Buenos días, esta semana vamos a aprender a, a cometer errores bien y yo sé que nadie necesita buscar si hay algún tutorial en YouTube para ver cómo yo puedo cometer mis errores. No, o, ah mira esta moja, ella parece alguien que ha de saber muy bien cometer errores, voy a escucharla. Eh, cometer errores, equivocarnos, es cosa de un ser humano. Y por lo tanto, nadie nace con alguna necesidad de formarse en esta habilidad. Eh, pero cometer errores bien, esto sí es otra cosa. ¿Y qué quiere decir cometer un error bien? Cometer un, oro, cometer un error bien se trata principalmente de dos cosas. Uno es de no reaccionar o relacionarnos con nuestros propios errores y faltas de tal manera que aumentamos el problema y la confusión que nos generan. ¿Mm? Y dos, no perder la oportunidad de aprender y crecer de nuestros errores. Y estas dos son habilidades muy particulares que tienen obstáculos muy comunes que nos impiden de hacerlo. En cuanto al primero, ¿cuántas veces cometemos un error? Y inmediatamente empezamos a pensar de quién más fue la culpa. Y armando una respuesta que vamos a dar la primera vez que alguien señala este error. ¿No? Tenemos ya la mejor defensa, una buena ofensa. ¿No? ¿Y cómo yo iba a saber que porque si nadie me dijo y me cargan de algo y no me dan lo que necesito para hacerlo bien? Y luego ¿no? ya, tenemos, eh, ya tenemos una contraacusación. Otra, otro modo de cometer los errores mal es eh, de querer ocultarlos y empezar con las mentiras empezar a disfrazarnos Empeza, empezar a generar o querer mantener una imagen de nosotros perfectos donde esto no existe y esto de ocultar los errores eh, merece mucha exploración porque está conectado con elementos de la experiencia humana que nos generan eh, mucho dolor y muchos problemas y estos son la culpa el orgullo la vergüenza y ten, Pasar un poquito de tiempo reflexionando sobre cómo funcionan y cómo entran en nuestra vida en el momento de cometer un error eh, de una manera que realmente nos mete en muchos rollos completamente evitables. Pero nosotros mismos, con la inspiración de haber cometido un error, empezamos a generar mucho, mucho más problema y confusión. Y cuando nosotros eh, cometemos un error y tenemos este impulso de ocultarlo, eh, puede ser que estamos ocultándolos frente a otros, pero también esto sí es un peligro muy grave que ni siquiera nosotros mismos podemos reconocer nuestros propios errores. Y esto suele venir de una eh, fragilidad interna que realmente merece un poquito de, de inspección y, y trabajo. Y... Este, en esta área de cómo nosotros mismos nos relacionamos eh, con este elemento de la experiencia, que es ser imperfecta, equivocarnos a veces, obviamente no controlar todo, obviamente distraernos a veces, olvidar cosas, enojarnos, y hacer algo que no de, debemos de haber hecho, huirnos ¿no? por la codicia y hacemos algo que luego nos dimos cuenta que era un error. ¿Qué es que hacemos con, con, con este hecho y e, este aspecto de nosotros mismos? ¿no? Y aquí estamos hablando realmente de nuestra capacidad de ser quienes somos, de aceptarnos y de no querer aniquilarnos por, no ten, por tener faltas. ¿Eh? Y aquí hay algo muy curioso que sucede, que a veces cuando vemos que hicimos algo indebido, ¿eh? y no queremos que otros lo vean, quizás nadie lo vea, pero nosotros mismos, no seguimos dando muchas vueltas en el tema sintiendo no puedo creer, qué feo hice ¿no? ¿Es esto, qué mala persona, qué sucio me siento que ¿no? ¿Qué traicionadora o que mentirosa o que codicioso, que celosa, lo que fuera ¿no? Cometemos un error y nos castigamos, pero de modo muy neurótico. Y esto es a través de la culpa. Y la culpa es un impedimento de cometer errores bien cuando nos impide de ver que no somos esto. Nos impide de aprender y crecer. Porque nos quedamos estancados ahí, en esta identidad que generamos de ser muy malas. ¿Mm? Y parte de la sabiduría de la vida que todos necesitamos es saber que no somos absolutamente malos ni absolutamente buenos. Tenemos un potencial muy bueno. Y tenemos una Mezcla de hábitos, de factores internos, de emociones, que algunas son muy hermosas y otros no. Y eso es lo que somos. Somos personas continuamente bajo construcción, que quiere decir continuamente cambiando, que quiere decir que lo que está presente en un momento no es lo que está presente en cada momento que implica que nuestras reacciones en distintos momentos son distintas. No somos una sola cosa fija todo el tiempo. Y con culpa nosotros aferramos a la visión de nosotros que generamos mirando esta falta y la tratamos como la totalidad de lo que somos en cada momento, en cada aspecto. Son, generamos identidades muy distorsionadas. Y antes de pensar que, ah, pues si culpa está malo, debo de poder hacer cualquier cosa y pues nunca me importa, ¿no? Porque culpa está malo. Pero hay una distinción. Y esto viene en esta, la segunda habilidad para cometer errores bien. Bien. Eh, que es saber aprender y crecer saber mejorarnos con base en los errores y esto implica que sí necesitamos tener la capacidad de mirarlos y reconocerlos por lo que son pero no a través de la culpa a través de otra cosa esto viene después ¿Mm? cuando estamos en esta fase de cometemos un error y ¿Cómo nosotros mismos nos relacionamos con este hecho? Con culpa lo tomamos, perdemos de la vista todos los momentos en los que no actuábamos y no actuamos así. Perdemos de la vista el hecho de que la persona que reconoce una falta como falta no es la misma persona exactamente que la persona que comete faltas la persona que reconoce una falta como falta tiene sabiduría tiene conciencia ¿no? tiene a la vista la diferencia entre lo que es benéfico y lo que es dañino ¿no? ¿está claro este punto? Y, por lo tanto, con culpa estamos equivocados. Culpa misma es un error que no hacemos bien. ¿No? Cuando nos damos cuenta que estamos teniendo culpa, es el momento de decir, ok, ahora sí quiero cometer este error bien. ¿No? ¿Y qué quiere decir? ¿No? En este caso, realmente mirar y aprender qué está pasando, por qué me siento así. Y esta avenida de la culpa, donde sentimos que mala soy y que horrible, le parece completamente opuesto a otra posible respuesta frente a nuestras faltas, ¿no? que es a través del orgullo. cómo me critican si ellos están mucho peor que esto, ellos están continuamente haciendo esto y pues... Yo no, todo el mundo hace muchas cosas peores y no lo que yo hice pues, no era de fulta, culpa de falta de otros esto en realidad ¿no? y vamos queriendo agarrar a otra identidad de superioridad y orgullo es algo curioso y si, si miramos bien nuestra actitud cuando, es, cuando somos así, o cuando estamos siendo así, eh, con orgullo. Orgullo tiene este elemento de querer eh, ser perfectos y buenos en todo, pero especialmente es comparativo. Necesitamos ser superiores a otros. ¿Ah? Y esto es uno, una de las consecuencias más malignas del orgullo, es que nos predispone a menospreciar todos, porque nos es muy importante sentirnos superiores. Y para sentirnos superiores, esto es relativo, ¿verdad? Necesitamos inferiores. Y con orgullo no procuramos ver faltas en otros continuamente, para confirmar nuestra la impresión que queremos mantener que ellos son inferiores a nosotros así que el orgullo que no es confianza no es sentir que uno puede hacer cosas, uno sí tiene cualidades es este elemento de comparar y ver otros y querer ver otros y necesitar ver otros menos ¿no? cosa que hace que los hacemos menos nosotros los hacemos menos ¿no? en realidad cuando estamos orgullosamente haciendo esto estamos cometiendo otros errores nuevos errores y esto sí es cometer, cometer un error muy mal esto sí nos equivocamos bien gacho ¿no? eh, y esto es cometemos un error Ponemos, dejamos un bolígrafo en el bolsillo de una blusa y, y en la lavandería toda la ropa de la familia incluyendo la cuñada que está de visita quedó arruinada ¿No? ok <todos> tenemos un error qué hacemos con esto ¿No? todo el mundo pidiendo que yo le haga su ropa pues no, yo, yo no soy su sirviente y no o oh, no, ah, pues, ¿no? -qu quién puso esta yo, yo no creo que estuvo cuando yo lo hice yo miré bien y no yo no creo que yo no yo ¿no? intentando ver a quién más culpar no o hasta queriendo ocultar frente a otros, ¿no? incluso cuando sabemos que sí, habíamos dejado el vacío, sí, el, sacas la ropa y el bolígrafo está ahí sin pluma, ¿no? y tú sabes que esto fue tu bolígrafo acostumbrado, que te gusta tanto, y si sí lo tenías ahí, sí lo tenías ahí destapado, y sí. Lo pusiste, pero frente a otros tú no vas a decir esto. La decisión de, de mentir puede ser muy inconsciente. ¿no? Sin saberlo, estás simplemente diciendo: pues, ¿qué, qué, qué, qué, ¡Qué horrible! ¿no? Y actúas como si tú estuvieras entre las víctimas. ¿no? Hay muchas posibles respuestas, ¿no? y estas respuestas generan más problemas. O para otros, en la relación, ¿no? las, la, la, las mentiras sí lastiman la base de confianza que hay en las relaciones cercanas, pero a nosotros mismos ¿no? estamos siendo tan frágiles, tan como, Paralizados frente a nuestra propia imperfección que no soportamos haber cometido un error. No soportamos ser una persona que tiene faltas. No lo soportamos. ¿Mm? Y eh, para cómo pedir una disculpa, ya tienen toda otra otro, otra conferencia de la semana pasada. Um, y hay maneras de hacerlo y maneras de no hacerlo y momentos de hacerlo y momentos de esperar y, y hacerlo después. Um, pero la manera en la que nosotros mismos, nosotros mismos um, reaccionamos o tratamos los errores es aquí el eje. ¿No? Sentimos que si somos una persona... Con una pequeña mancha seremos completamente sucios, horribles, malos. Nadie va a querer estar con nosotros y todas las críticas que hemos escuchado quedarán comprobadas. Se ve súper exagerado, ¿verdad? Pero hay algo de esto que podemos encontrar cuando miramos precisamente... ¿Cuál es nuestra respuesta habitual cuando tenemos, cuando detectamos alguna falta que cometemos? ¿Mm? Y esto todo está asumiendo que estamos detectando las faltas. Todo otra área de no reconocer las faltas. Nosotros mismos medio convencernos que el bolígrafo ha de alguien más ha de haberlo encontrado. Yo yo he de haberlo quitado y como ya y esto sí, engañarnos a nosotros mismos, sí es, es grave, pero incluso esto lo podemos solucionar generando eh, una, un ambiente interno de más aceptación para nosotros, de más cariño, de más comprensión. Y para que no esté dándoles una gran tarea y quién sabe cómo hacerlo. En el año que viene, en enero, vamos a estar empezando aquí mismo con un, una serie de eh, conferencias sobre lo que se llama meta, donde trabajamos justamente nuestra relación con nosotros mismos como base para amar a otros. Pero entramos por ahí con esta vulnerabilidad que tenemos que hace que... que no queremos que haya crítica. No podemos tener crítica. ¿no? Y creo que es interesante cuando observamos eh, esta mente de orgullo. Eh, primero, cómo nos lleva a lastimar a otros continuamente haciéndoles menos. Lastima las relaciones porque tenemos una agenda oculta que es Mantener como alistada las faltas que vemos en otros. No literalmente. Pero estamos muy atentos a sus faltas. No somos muy cariñosos y tolerantes. Hasta que los observamos y no decimos nada, pero sí tomamos nota. Tomamos nota. ¿No? Y francamente si tienes gente en tu alrededor con cierta cierto nivel básico de inteligencia emocional se siente, se percibe que alguien está juzgando ¿no? te, te, te, te, te está observando, te está juzgando no dice nada pero tú más o menos sabes que tienes un diálogo interno que ¿no? Tú no, no sabes cuál es, pero no sientes que es muy generoso hacia ti. Y esto también impacta. Pero además nos hace rodearnos con gente muy insatisfactoria. Toda esta gente tan ineficiente, tan egoísta, tan soberbia, tan... Oh, eh, tan distraída, tan tonta, tan codiciosa, tan corrupta, tan confundida, y te rodeas con esta gente. Mientras con otra óptica podrías vivir rodeada de gente ¿no? que despierte, te despierte en ternura, cariño, ¿No? cariño, amor, sin dejar de hacer, cometer los errores que cometen y tener las faltas que tienen. Tú puedes verlos en su totalidad apreciando las cualidades, los gestos pequeños, hermosos que hacen, sus intentos de hacer las cosas bien aun si no siempre les sale. Tú podrías tener otra óptica y ver las mismas faltas como, uh, pss, ay, oh, ay, otra vez, ay, ay, ay. con ternura, no cegándote, ¿no? tomando la, las mismas situaciones de modo completamente diferente. Y sí, la vida es distinta. Cuando vivimos ¿no? tomando como, amontanando, no, como si eran para nosotros tesoros, los, las faltas de otros. En vez de abrir el corazón y convivir con, con gente mientras luchan para hacer sus cosas en la vida, tal como todos los seres humanos. ¿no? Y cuando estamos en esta actitud de orgullo, sí, sí estamos eh, dando este elemento eh, un poquito miserable a la vida ¿Mm? lo que es muy curioso es que detrás del orgullo hay una muchas veces si no siempre una profunda inseguridad una sensación de carencia una sensación de no ser realmente no realmente ser merecedor y ser bien hasta tal grado que no soportas que, que, que, que tengas un solo error, porque con un error te habrás delatado, como muy imperfecta. ¿no? Esto es una inseguridad muy profunda, aunque la gente soberbia no parecen así. La... Cuando tenemos esta, este, esta soberbia, esta, este orgullo, esta yo no puedo haber cometido un error como nuestra respuesta habitual, ¿bien? estamos intentando insistir con nosotros y con otros ¿no? que siempre somos buenos, somos los mejores. ¿Mm? Y esto comparte el mismo impulso con la culpa, excepto que aquí la etiqueta que necesitamos tener aquí y merecer y proyectar todo el tiempo es bueno, muy muy bueno, yo soy muy muy buena, soy la mejor, soy, soy realmente casi perfecta, sino perfecta. Con culpa siempre Necesitamos tener esta, o tenemos, sentimos que tenemos esta etiqueta, ¿no? Y lo merecemos de mala. Y posiblemente intentamos ocultar la, lo malo que somos o lo dejamos estar visto. Pero es una sensación que tenemos y los dos son total exageraciones y generamos una identidad congelando y expandiendo un momento de nuestra experiencia o un aspecto de nuestro ser ¿Sí? y ambas son completamente eh, equivocadas y esto es cometer un error encima del error ¿no? y esto no es cometer un error bien ¿Sí? Cuando tenemos culpa, puede ser que pasamos al orgullo. Cuando tenemos culpa, nos vemos como tan malos que, que de un lado queremos ocultarnos, sentimos vergüenza que alguien nos vea porque nos sentimos muy, muy malos. O hay esta sensación muy pesada, continua dentro de nosotros, que, que hice esto, hice esto y... Y cometimos un error. ¿no? Y hay dos elementos aquí. El elemento de que los otros me van a ver. Y van a descubrir qué mala soy. Hay este parto de la imagen. O cómo vamos a aparecer para otros. Y la otra parte de cómo nosotros nos sentimos. Cómo creemos que somos. Versus cómo aparecemos para otros. Ninguno de los dos son lo que realmente somos, pero uno es nuestra experiencia interna a través de esta mente exagerando y una proyección que intentamos o que cuidamos tener frente a otros. Y muchas veces, cuando sentimos mucha culpa, sí intentamos proyectar ¿no? una imagen para que otros no vean lo malas que somos. ¿no? Para no tener que vivir las consecuencias sociales o para que no aumentamos este dolor con el dolor de la crítica. ¿no? Y aquí otra vez estamos generando muchos rollos con nosotros mismos. Nos sentimos muy mal, pero queremos que los otros no lo vean. ¿no? y esto hace que a veces con culpa sí actuamos de modo que parece mucho a orgullo porque no soportamos que otros vean las faltas ¿no? así que culpa y orgullo aunque parezcan muy contradictorias ¿no? una, a veces padecemos las dos a la misma vez a veces sencillamente comparten una raíz y tienen manifestaciones distintas. Y a veces pasamos de uno al otro. Tenemos mucha culpa. Se siente muy feo. No queremos sentirnos así. No sabemos trabajar con la culpa. Y vamos por el lado del orgullo. Como un alivio. No, porque... No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo no soy así. Ellos oh, o no. no. Otro problema otro sí, problema que generamos con culpa es que sentimos, nos sentimos muy culpables es muy desagradable y cuando además de la culpa que sentimos alguien más nos habla ahí viene el enojo o el resentimiento ¿no? y est esta como oscilación, este alternación ¿no? entre culpa y resentimiento, es muy, muy muy común, tú misma te sientes culpable, no quieres que otros te vean así, vergüenza, culpa y vergüenza, luego otro te señala y es un alivio en vez de estar dirigiendo este odio, este desgusto hacia ti misma, es un alivio, lo envías a otra persona, te enfocas mucho a esta persona. ¿No? Y, y sí es algo muy curioso cuando cometemos un error que nosotros sabemos que es un error y otra persona nos lo señala, ¿por qué detestamos tanto a esta persona? Nos está diciendo lo mismo que nosotros nos hemos estado diciendo, ¿No? pero el auto -odio, el autorrechazo es muy doloroso. Y poder canalizarlo en otra dirección es un gran alivio. Y hay otro problema. La persona con quien tenemos la la persona que tiene la confianza de, de decirnos, oye, esto no fue muy correcto, yo creo que debes de pedir una disculpa. no. ¿Cómo, y tú también, ponemos así, ¿no?, contra ellos, la persona que nos, que, con quien hay esta relación de confianza es alguien cercano, ¿No? es algo, alguien que, sí, con quien tenemos una relación, una base de confianza, y la energía de odio, que habíamos estado introyectando con culpa la enviamos hacia ella y ahora una relación importante para nosotros se ha llenado de confusión y de odio y rechazo. Y después de un tiempo, y esto es lo realmente grueso, te desahogas y dices algo feo a tu mamá, a tu maestra, a tu hermana, a tu pareja, a alguien cercano, y después, te sientes muy mal, porque le hablaste así? Y, otra vez, en la culpa. Así que, es un triángulo realmente muy tremendo entre orgullo, culpa y resentimiento. Y todo se arma porque no sabemos manejar bien nuestros errores. No sabemos ser perfecto, seres imperfectos. Y sí es una habilidad que nos urge tener. Generar otra actitud con nuestra propia imperfección. Y una parte si sí, es de generar una base de, de aceptación, de sentir que estás bien, siendo como eres, vas a mejorar, ¿no? Y esto es una de las citas que, que usamos en esta serie de conferencias sobre Meta, que viene en, la, en el año que viene, eres perfecta tal como eres, y hasta tienes espacio para mejorar. ¿No? o sea una actitud de poder aceptarnos y esto no quiere decir que no vamos a mejorar no vamos a estar viendo las faltas viendo los errores y aprendiendo de ellos que es la segunda parte ¿No? el problema es que no podemos aprender y crecer de los errores si ni siquiera los podemos realmente ver o hablar de ellos ¿No? Así que en esta parte, sí con una cierta base de, de tolerarnos, de tener cariño para nosotros, de poder aceptarnos, que es una habilidad importante, tener cierta, ciertos recursos o herramientas para qué voy a hacer cuando veo que cometí un error para no paralizarme frente a él, o para no quedarme atrapado otra vez en esto en este triángulo no tan brutal ¿no? de orgullo, eh, culpa y resentimiento. Ah, y otro enlace entre resentimiento y orgullo, cuando estás enfocado en todos son muy malos y son muy inadecuados, entonces muy fácilmente de ahí pasas al orgullo que tú, ¿no? El resentimiento nos hace percibir las faltas de otros y sentirnos superiores a ellos y otra vez estamos en ese círculo. Otra habilidad para empezar a cambiar esta relación es de tener a la, a la mano otras cosas que puedes hacer cuando ves tus faltas. Una cosa que podemos hacer... Es ponerlo todo en contexto. Y el contexto es de ser seres humanos. De, de existir en un mundo con billones de personas imperfectas como nosotros. Y si fuera el caso que jamás en la historia de la humanidad alguien ha cometido un error o tenido una falta. Y entre los billones de seres humanos viviendo en este mismo momento en el planeta, solo tú cometes errores. ¿No? Y además, esto es el primer error que has cometido. ¿No? Si fuera esto el caso, entonces sí. Debemos de paralizarnos y angustiarnos y, y, ¿no? y sacarnos completamente de, de onda, de proporción. Pero no es así. Y hasta cuando observamos con que, me, com, que cometemos un error, nos podemos hablar con ternura y con cariño. ¡Ah! Bienvenida a la raza humana. Ahí tengo mi membresía, ¿no? O, ah, fíjate, ¿no? ¿no? Realmente soy un ser humano, qué bueno, ¿no? O decirnos, no sé, que, ah, ahora seguramente, ¿no? Deja, deja esperar porque la tierra va a temblar y los cielos van a abrir y van a caer granizos y truenos, ¿no? O, o decir, decirnos como que, tú puedes inventar tu propio dicho. Ah, pobre gente en el infierno, han de estarse congelando, ¿no? Porque lo que es imposible suceder, ahora ha sucedido, cometí un error. ¿no? Y es simplemente algo que podemos tener a la mano. Esto no implica que algunos de los errores no son graves. Hay errores donde, que tienen muchas consecuencias para otros, ¿no? y sí vamos a tener que hacer algo al respecto. Pero eh, este entrenamiento, como todos los entrenamientos budistas, empezamos con lo que es más fácil. Empezamos estrenando la habilidad de cometer errores bien con los pequeños errores. ¿no? Y pequeños errores son errores que no impactan a otros, por ejemplo. ¿no? O si impactan a otros es muy, muy pequeño. ¿no? Eh, o impactan, solo impactan a nosotros y no son, no es gran cosa. Perdimos una blusa o dos blusas. ¿no? Perdemos un, un tren o lo que fuera. ¿No? Eh, con estos casos, estrenar estos como nuestros propios dichos, ¿no? De que, ah, ok, ya tengo mi membresía, qué bien, ¿no? Ah, sigo en el club de los imperfectos, ¿no? Ok, qué bien que no me votaron todavía porque en qué planeta eh, tendría que vivir, ¿no? Para tener una sociedad que me acepte. O donde yo quepo. ¿Mm? Decirnos ese tipo de cosas para poder generar una nueva relación con estas faltas. Sentirnos que esto puede pasar. No, no, no, no que buscamos errores. ¿Mm? Cometer errores es cosa humana. Va a pasar. Cuando pasa, lo quiero, lo quiero ver, quiero ver cómo me relaciono con esto. ¿No? Y posiblemente no empezamos con la parte de cómo otros me ven y si yo lo declaro a todos o cómo pido una disculpa. Primero veo cómo yo reacciono. ¿No? Y si es culpa, entonces sí es muy importante eh, desmantelar la solidez de la imagen. ¿No? y con culpa damos vueltas y vueltas y vueltas sobre un error. ¿No? Cuando observamos que lo estamos haciendo, es el momento de ampliar nuestra visión de nosotros mismos. Cometí esto en, en un tiempo muy limitado. ¿Cuánto tiempo he estado haciendo otras cosas totalmente diferentes y, y hasta bonitas? Um, ampliar esta visión. Um, y el, todo el trabajo de la culpa es, es, es todo un otro tema um, que hasta que merece su propio curso, ¿verdad? Sí merece su propio curso. ah Es una idea. Vamos a ver. <risa> uh -huh. Las otras monjas me tienen prohibido crear nuevo, inventar nuevos cursos, pero son mis testigos que, pues, no me puedo controlar. A ver cómo manejo este error que cometí. Primero necesito decidir si realmente lo voy a llamar un error. Pero un inicio para trabajar la culpa es de reconocer que um, una persona la persona que somos, ¿no? ha tenido muchas experiencias, ha estado en muchas situaciones, ha vivido muchas diferentes emociones, ¿no? y no en cada momento reaccionamos igual. Y cuando cometemos un error que luego nos deja con esta sensación de culpa, es un momento de ver, mira, cuáles eran los factores que se juntaron en aquel momento. Ningún factor está presente, de estos factores voy a poder detectar de los que, que, que impactaron en el error, van a estar presentes todo el tiempo. No estoy siempre cansada, Ni cansada es un… estar cansado es un gran pecado, pero… No, todos los factores que pueden ser presentes no son permanentemente presentes. No soy siempre así. No hacía esto en cada momento y no lo estoy haciendo ahora. Y sobre todo, estoy mirando con otros ojos, con otro juicio, con otro discernimiento en este momento. Estoy basándome en en una visión ética, donde no quiero lastimar a nadie. Estoy basándome en sabiduría, donde veo que es apto y que no es apto. Estoy basándome en amor y compasión, que no quiero lastimar a otros. Estoy basándome en responsabilidad muy madura. No, no soy una persona desechable, mira todo esto que tenemos en los momentos de estar mirando los errores y reconociendo que son errores. Y sobre todo lo que es muy importante, y esto es la siguiente parte de la tarea, es de reconocer que los errores ¿no? son parables. Podemos separarnos de las acciones. Yo, la persona que soy y la acción, son, somos dos cosas distintas. ¿No? Yo no soy esto. ¿No? Y por esto los errores pueden trabajar, pueden corregirse, puedo aprender y puedo crecer y dejarlos atrás. Así que tener esto claro en el momento de cometer un error, ayuda a no paralizarnos y tener también tener uno puede inventar o, o generar su, propia, su propio método que eh, cuando cometo errores los voy a comentar con alguien y tener un amigo o una amiga donde dices voy a comentarte ¿no? Porque me ayuda a externalizarlo y me ayuda a que alguien me acompañe en este proceso. ¿no? Tú puedes inventar tus propias prácticas personales, sanas, para saber que cuando cometo un error no tengo que encerrarme en mi cuarto o en mi cabeza y estar ahí sola sintiéndome feo por lo que hice. ¿No? y puedes, si tienes una amiga que, que también quiere seguir este tipo de formación, pueden hacer ese servicio mutuamente la una para la otra, el uno para el otro, ¿Mm? que tú vas a decirme y yo te voy a decir, ¿Mm? y generar una, una otro, un otro modo de reaccionar donde tienes opciones, ¿Mm? Y yo creo que un elemento que ayuda mucho en no generar eh, las dinámicas de querer rechazar el error o ocultar el error o, no, o, o, o culparle a otro para el error o sentirnos eh, muy, muy frágiles frente a nuestra propia imperfección, es toda la segunda área para cometer bien nuestros errores y esto es de saber aprender y crecer de ellos. Y aquí un elemento, y esto es porque hay que mirar un poquito primero la, lo previo, es de poder verlos. Si no somos dispuestos a mirar los errores, pasar un tiempo realmente contemplándolos es difícil aprender de ellos. ¿no? Por esto generar un ámbito interno donde no me rechazo inmediatamente al haber cometido un error. Y luego poder, mira, ok, ¿qué estaba pasando? ¿Por, ¿Por qué actué de esta forma? ¿O hablé de esta forma? ¿No? ¿Cuáles eran? Y aquí esta sabiduría de saber que no soy sólida y permanente así. ¿Qué estaba pasando externamente y sobre todo internamente? No, porque las situaciones externas posiblemente no se reproducen, pero las internas, aquí sí puedo asegurar que cuando hay otra situación parecida no tengo armado este mismo complejo <coughs> que, me, que me hizo equivocarme la vez previa. <coughs> y podemos mirar la situación externa. Sí, estaba con tal y tal persona que yo siento que siempre me menosprecie y estaba queriendo mostrarme, comprobar tal y tal cosa, o alguien que me hace sentir tensa, o alguien, no me hace sentir, sino alguien en cuya presencia suelo sentirme tensa, o me siento amenazada por fulano, y, y, y yo tuve... Internamente, ¿qué, ¿qué estaba pasando? Si sí estaba sintiéndome insegura o estaba muy distraída, muy, muy estresada, muy, muy cansada, ¿no? o estaba enojada y no, no quise no reconocerlo o lo que sea. Y vamos mirando qué, qué estaba pasando adentro. ¿No? Esta información es tan y tan valiosa no nos sabemos, no nos conocemos, porque no nos miramos. ¿Eh? Y momentos de errores parecen no ser el momento en que más nos queremos ver, pero son momentos en que más podemos aprender. ¿No? Cuando las cosas fluyen, ¿eh? fluyen, no es tan visible, no, no es tan fácil verlos. Cuando las cosas se chocan, ahí sí ves ¿no? en pleno despliegue lo que está pasando. Así que mirar las situaciones ¿no? con, esta, con esta actitud de yo me quiero acompañar en mi propio proceso de despertar. ¿no? Yo quiero aprender a cuidarme. ¿no? Y cuando cometemos errores, son momentos en que no nos estamos cuidando bien, cuidando bien. ¿Por qué algo es un error? ¿Cuál es el criterio para que algo sea un error? No podemos decir que no es propicio para nuestras metas, lo que estábamos intentando lograr genera problemas para otros y para nosotros. No está de acuerdo con cómo nosotros queremos actuar y como queremos ser, no es propicio para nuestras propias metas. Así que claro, vale la pena mirar los errores porque nos impiden de lograr nuestras metas. Y nos impiden de tener relaciones que, que fluyen bien. ¿no? Porque estamos lastimando a la gente posiblemente. ¿no? Y cuando tenemos esta óptica que... Pues, ¿por qué quiero mirar los errores? Porque prefiero no tenerlos. No porque son malos y me hacen una mala persona, sino que no son benéficos, no son, no me llevan en la dirección donde quiero ir. Pero pueden ser muy provechosos si sé aprovechar bien. Aprovechar bien, ¿cómo? Para mejorar, para aprender, para crecer. ¿No? Y con solo conocernos mejor ya tenemos una, una gran ventaja que el error nos está brindando. Pero no queremos estar generando problemas para todo el mundo y estamos muy satisfechos porque saqué mucho provecho de, ¿no? de haber arruinado mi familia. No, obviamente no cuando hay un error que tiene efecto para otros, ¿no? entonces ahí sí tendremos muchas, muchas cosas que atender. Y parte de ser un, una persona madura es de estar dispuesta de atender las cosas que hay que atender para tomar responsabilidad para nuestras propias acciones. Y ahí sí entra el poder mirar qué pasó, hacer nuestro propio diagnóstico o análisis de qué estaba pasando, por qué actué así, no, no para poder justificar cuando pides perdón a las personas, no, sino para tú misma empezar a ver qué, qué yo tengo que cuidar en el futuro, cuáles condiciones necesito realmente trabajar. Esto es tomar responsabilidad para nuestras acciones, no solo decir que oh, voy a cuidar y no voy a, voy a imponer mi voluntad y no voy, a, como no voy a permitir que pase otra vez, porque los errores Normalmente no son voluntarios y, y que hicimos ¿no? como sabiendo que estábamos haciendo y comprendiendo y entendiendo y decidimos hacerlo. Puede haber errores, si, si son errores medio graves estos, ¿no? pero todos los errores, si analizamos, analizamos bien, si podemos decir que si yo hubiera sabido cuál iba a ser el resultado probablemente no lo habría hecho y por esto un elemento de los errores es de, de vivir más consciente de estar mirando lo que pasa y vivir consciente ¿Qué quiere decir quiere decir tener esta mente que mira que está atenta a lo que está pasando en nosotros y cuando hay situaciones de, de tomar nota de lo que ha pasado Así que realmente como un elemento muy, muy rico aquí es de sentarnos y, y, y, y contemplar en un momento tranquilo ¿no? qué pasó, no para ver a quién culpo, ni a mí misma, sino des, como desmantelar todas las partes que se juntaron en este momento para aprender y para identificar qué voy a, qué voy a asegurar que no se repita cuáles condiciones voy a ir eliminando ¿no? y este elemento sí es muy importante cuando llegamos al momento de pedir una disculpa de poder cuando estamos expresando que lo siento no de poder decirles que me di cuenta que ¿No? Estos eran factores, y yo voy a estar trabajando realmente para asegurar que no, no se vuelva a repetir. ¿No? Y con estos elementos que aportamos a una disculpa que pedimos a otros, también hay elementos de reparar el daño. ¿Cómo sabemos reparar el daño? Porque sabemos qué pasó, qué estaba pasando, y estamos dispuestos a mirar los errores. Y cuando empezamos a tener este hábito, y es la tarea para esta semana, no cometer errores, porque esto de por sí va a pasar, eh, sino de tener un hábito de darse cuenta que ah, ah, ah, ah, esto fue un error. Okay. Lo voy a tomar como el material de reflexión. Qué bien que ya tengo material muy rico de reflexión o okay, ¿qué estaba pasando? ¿No? y vamos a empezar a detectar patrones de conducta vamos a darnos cuenta ¿sí? cuando yo estoy cansada uff ¿no? necesito realmente ver esto o cuando estoy estresada mira, sí, sí muchas cosas suceden que no deben de suceder esto no, no nos educa y nos da mucha información para seguir educándonos. ¿no? Y básicamente aquí estamos hablando de, de un programa de educarnos, ¿no? de nosotros mismos madurarnos como seres humanos. Y tomando estas eh, las situaciones, eh, de realmente mirar cómo normalmente hubieras reaccionado, o cómo reaccionaste a detectar la falta cómo tú te sientes sientes vergüenza, sientes culpa, sientes rechazo sientes ternura sientes arrepentimiento y veo que el tiempo se está acabando y este otro elemento eh, es todo sería muy bueno otro curso eh, pero esto se puede meter en el curso de la culpa eh, de realmente estar eh, eh, teniendo una actitud sana que no es culpa que es simplemente sí, arrepiento de haberlo hecho ¿No? como ¿no? empezar a generar una actitud frente a nuestros errores en que sí sí, sí, sí, arrepiento con un arrepentimiento como estar dándonos cuenta que tomamos veneno, que si hubiera sabido jamás lo hubiera hecho y ahora sé que ahí hay veneno, no quiero volver a tomarlo y realmente arrepiento lo haber tomado, no quiero vivirlo otra vez. Esta actitud ¿no? como parte eh, del aprendizaje y de crecimiento. ¿no? Y cuando nosotros empezamos a generar una actitud de reconocer que somos seres humanos, que implica ser imperfectos, ¿no? pero no rendirnos frente a la imperfección, no justificar los errores, ni hacernos complacientes. Ah, bueno, pues sí, soy un ser humano. Sí, traicioné a mi esposo pues ya ni modo, soy imperfecta. no, claro que no, no porque estamos viendo el efecto en otros y el efecto en nosotros mismos de actuar así sí. ¿Ah? y aquí eh, cuando para llegar al punto de tomar responsabilidad para nuestras acciones hay cierto trabajo previo para poder Soportar estar en la presencia de las faltas. No, no estar primero queriendo ocultarlos o, o que nadie lo ve. O que como quedarnos ahí atrapados y congelados en, en una cuenta. ¿no? Sino, sí quiero, quiero poder verlos. Para aprender. ¿no? Para cometer menos. ¿no? para crecer ¿no? para poder beneficiar más y lastimar menos yo creo que ¿no? cuando tomamos eh, la actividad de equivocarnos eh, como material para un camino de despertar eh, tendremos mucho material y si sí, realmente podemos mejorar eh, la vida de los que nos rodean y también podemos lograr mejor nuestras propias metas muy fácilmente al estar atentos. Así que eh, disfruten todas sus oportunidades de poner en práctica esto y les eh, dejo hacer su trabajo. A ver cuánto eh, la tierra tembla y granizos caen. Gracias.